Llegar a este 43-19 con estos avances que se hacen desde el protagonismo de la comunidad educativa significa el cumplimiento del sueño de grandes seres humanos, de grandes nicaragüenses, hombres, mujeres que dieron lo no más que poder un ser humano que su vida por la revolución. 43 años de transformación de la educación en Nicaragua, si nos ubicamos en 1980. Desde ahí, una batalla permanente del Frente Sandinista desde la educación eh, para combatir la pobreza. En estos 43 años de revolución ha sido la época en el cual ha habido más avance y más desarrollo en términos de educación. Con el triunfo del pueblo, alcanzado el 19 de julio de 1979, Nicaragua conquistó el derecho a la educación como un principio gratuito y universal. Ahora nosotros vamos a liberar una guerra, pero esta guerra ya no va a ser con fusiles, con fal, con pistolita, ni rifle 22, sino que ahora va a ser con un lápiz y un cuaderno. Sin embargo, 16 años de gobiernos neoliberales... Socavaron las bases de la educación inclusiva y accesible a todos los niveles que había creado el pueblo en la década de los 80s. Realmente si podemos definir el sistema educativo nicaragüense al fin de los 16 años de políticas educativas neoliberales podríamos definirlo como un desastre. Nosotros nos encontramos al... Al finalizar el 2006, con un 47% de empirismo. Eso significa que prácticamente uno de cada dos maestros que estaban frente a los estudiantes, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, no eran maestros. Nunca habían estudiado, no dominaban las ciencias educativas. Venimos de, una, de un sistema educativo privatizado en el 2007, desarticulado entre sí, ¿verdad? entre los subsistemas educativos y por supuesto el INATEC, la educación y la capacitación técnica aún más, ¿verdad? en abandono. Las políticas neoliberales habían cercenado el derecho constitucional a tener una educación pública gratuita y con calidad, eh, deteriorada con un programa de la autonomía escolar que limitaba el acceso a la educación, ¿a partir de qué? De los cobros, de los mecanismos que tenía para incentivar que la familia asumieran la responsabilidad y la administración de la educación, el deterioro de la planta física, la falta de capacitaciones, el crecimiento del empirismo, eh, tanto docente en primaria como en secundaria. <coughs> No, no podíamos más que decir que era un desastre el abandono de la infraestructura educativa el empirismo y la desintegración a todos los niveles del sistema educativo han sido revertidos en esta segunda etapa de la revolución entonces eh, el triunfo de eh, del frente sandinista liberación nacional eh, en el año 2006 significó realmente el rescate de la educación nicaragüense, el rescate de la soberanía, el rescate de las posibilidades de construir desarrollo humano desde la educación, que es lo que estamos haciendo. Este es un país donde se ha construido otro modelo educativo, se ha construido otro modelo pedagógico y que en ese nuevo modelo educativo hemos puesto en el centro al ser humano. O sea, es una inversión realmente que dignifica el proceso educativo eh, lo hemos hecho ya en, en el 75% de todos los edificios. Nosotros hemos ido a un ritmo nunca antes visto, pues, de semana a semana, entregándole a la comunidad educativa al menos en promedio cinco centros educativos nuevos o rehabilitados e inaugurando a la vez eh, nuevas obras. En el año 2007 eh, la educación y la capacitación técnica estaba reducida, podríamos decir, en 25 municipios de nuestro país y en el año 2022 estamos en 153 municipios. Vemos 15 años en un proceso arduo eh, de avanzada. Hoy estamos hablando de 46 centros tecnológicos. o Se ha fortalecido más bien un modelo de alianza con los gobiernos locales para las, eh, iniciar y crecer también en las escuelas municipales de oficio. Hoy hay 134 escuelas municipales de oficio, estamos hablando que eh, hay más de 600 escuelas de campo. En el año 2007 se atendía un promedio de 48.000 protagonistas eh, nicaragüenses, jóvenes y adultos en distintos cursos de capacitación que habían en el INATEC, antes del 2007, y hemos llegado a capacitar un promedio de 407 mil nicaragüenses, hermanos, eh, jóvenes y adultos en el campo, en la ciudad. Entonces, sí, una política salarial dirigida al el magisterio que ha estado. ...todos estos años, la capacitación, profesionalización y actualización... ...y obviamente en esas condiciones de mejoramiento... ...manejo de la tecnología, darle más acceso al maestro y a la maestra... ...para que pueda innovar, que pueda crear, que pueda motivar... ...entonces nos, la, la, el sistema educativo nicaragüense... ...está enfocado en el desarrollo de las personas. La revolución siembra en nuestra niñez y juventud... ...la semilla de educación... ...que es un pilar fundamental en el desarrollo de las nuevas generaciones... ...educando en aprendizajes basados en valores... ...la revolución fomenta el libre pensamiento... ...la tolerancia y el respeto... ...enriqueciendo así la cultura y el espíritu... ...de la comunidad educativa... ...la educación en la revolución... ...es un derecho humano... ...que permite erradicar la pobreza... ...superar las desigualdades... ...y garantiza un desarrollo sostenible... ...a 43 años del triunfo de la revolución popular sandinista... Nuestro pueblo sigue firme por más victorias educativas. Esta generación de nicaragüenses que está transitando el sistema educativo tienen el privilegio de estar recibiendo educación con formación integral y en condiciones dignas. Y, y entonces, nuevamente, cuando hablamos de un modelo educativo que pone en el centro al ser humano, estamos hablando del ser humano en todas sus dimensiones. Estamos trabajando realmente... Eh, en, una, en una etapa de la educación donde se está contribuyendo al desarrollo humano. Seguro, nuevamente en el marco de este 4319 19 seguro que solo a la vez que construimos desarrollo humano tenemos las posibilidades y la certeza que vamos a construir desarrollo social y económico, que es una consecuencia del desarrollo humano donde tiene mucho que aportar el proceso educativo. Comprometemos con nuestros héroes y mártires también por eh, ellos dieron lo más preciado que tiene, que tiene un ser humano que es la vida y hoy estamos nosotros gozando de paz, estamos gozando de eh, todas estas transformaciones, estamos por supuesto aportando en este proceso que no se detiene. Y a partir del año 2007 recuperamos lo que en su momento, 16 años, nos arrebataron. ¿Recuperamos qué? El hecho de tener una educación digna, de una educación ¿verdad? analítica, de una educación humana, de una educación dirigida al desarrollo de las personas y no hacia el mercado.